Tienes una impresora Epson L495 y tienes el error de almohadillas. Una almohadilla de tinta está al final de su vida útil. Soy Wilton Martínez y quédate hasta el final y te, te diré paso por paso cómo quitar este error. ¿Listo? Ok, ya estamos acá de nuevo. Ok, listo, lo primero que debemos hacer es primero que sea error de almohadillas, una, así como ven en pantalla eh, Segundo, no debe haber impresiones en cola, vamos a darle clic aquí donde dice cola de impresión Y vamos a eliminar o cancelar los, las impresiones en cola, listo, perfecto Dos, tres, ya debes tener los archivos guardados abajo, te dejo un link que te dice paso por paso de cómo eh, cómo eh, de cómo descargar este programa listo, Abo hasta la descripción o si no me contactas y te diré cómo descargar ya sea por remoto o paso por paso damos doble clic, perfecto, sale esta ventana esto, significa, esto no significa que esté mal, está bien este es el nombre del programa, perfecto mi correo mi dato en caso que necesites contactarme vale o okay, que necesitamos una una key la key está esta que está acá una key guardarla acá vamos a, a necesito que me envíes esta información me la envías vale como hago control c y vas al whatsapp y haces control v listo al whatsapp me buscas y le das control B. Perfecto, así como está, ahí está ¿Qué hago ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos, voy a generar una llave La voy a generar para guardarla acá Y ya, regreso Ok, ya tengo la llave Doy clic derecho, pegar La llave se guarda aquí No se abre, no se ejecuta, simplemente se guarda Y se abre el programa, listo Aquí se abre el programa, se abrió Client select Perfecto, buscamos el nombre de la impresora La L495 Que debe ser correspondiente a su impresora. Importante que no esté en uso, que no esté, no se esté usando, que no haya impresiones en cola, que tampoco otra impresora se esté usando, porque este sale error de comunicación. Damos clic en OK, clic en particular. Acá hay una, una caja de herramientas muy excelente, muy completa. Solamente vamos a usar Waste y Pancoater, que es el reseteador. Este es el reseteador. Damos clic en OK. Y acá damos clic en main y chat. Chat es para mostrar el contador. Pero el contador está al 100%. Listo. Ahora vamos a resetearlo al 0%. Acá damos clic nuevamente en main y clic en inicializar o resetear. Aceptar. Y esperamos que se resete. A veces demora, a veces eh, sale error de comunicación. Si el error de comunicación empieza con 20 o con 20.000, perfecto. Es un error normal porque el puerto está en uso. Si el, si el, el error de comunicación empieza con 21.000, significa que es, es un programa incompatible. Y no uses, si es así, no sigas intentando porque te puedes dañar la EPRON de la impresora. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es aceptar. Volvemos a intentar. ¿Vale? nuevamente, cuando está así es porque está en uso perfecto, ahí se reseteó Y quedó reseteada, listo que vamos a hacer? vamos a apagar y encender la impresora voy a decirle al cliente que apague y enciende y ya regresó ok, vamos a clic en aceptar listo ok, ya quedó, perfecto ok, esto ha sido todo si te gustó el vídeo por favor dale clic en me gusta